Bienvenidos a este curso de capacitación docente en entornos virtuales. En esta oportunidad, les voy a explicar cómo subir un archivo al aula virtual en la que estén matriculados como profesores. Para ello, es necesario que se dirijan a la herramienta de configuración, que al ser accionada despliega un menú de opciones. Deben seleccionar la que activa el modo edición. Una vez que la tienen elegida, podrán visualizar los iconos asociados a las distintas funciones que la plataforma nos permite realizar. Luego, vamos a elegir una de las secciones en las que dividimos el curso, que será en la que alojaremos el archivo que queremos compartir con nuestros alumnos. Vamos a presionar sobre la caja de diálogo que nos permite agregar un recurso. Cuando desplegamos el menú de opciones, elegimos la alternativa Archivo. Completamos los campos requeridos por la herramienta. Luego, proceden a adjuntar el archivo al que quieren que los alumnos accedan. Las formas de adjuntar un archivo son similares a las que utilizamos al usar un correo electrónico. Una opción consiste en arrastrar el archivo seleccionado, previamente descargado en nuestro escritorio, hacia el espacio destinado a tal efecto. La otra alternativa es presionar la opción Agregar y explorar el directorio del dispositivo en el que tengamos alojado el archivo. Es importante también... Definir la apariencia porque es el mecanismo que nos permitirá determinar de qué manera los alumnos podrán visualizar el archivo que estamos compartiendo. Las alternativas contempladas por la plataforma son múltiples y se despliegan al presionar la flecha descendente. Al forzar descarga, obligamos a que el archivo sea descargado directamente en el dispositivo que el alumno elija a ese fin. La alternativa que sugerimos es forzar descarga. El último paso de este procedimiento es guardar los cambios realizados. Tenemos dos opciones posibles. Guardar los cambios y mostrar o guardar cambios y regresar al curso. Esto último nos remitirá a la pantalla de inicio de nuestra aula. Aconsejamos utilizar la primera de ellas porque podemos de esta forma verificar si la carga se realizó de manera correcta, circunstancia que incide directamente en la visualización del recurso. Voy a optar por la alternativa Guardar cambios, y mostrar que nos permitirá ver cómo se despliega el archivo que elegimos para compartir con nuestros alumnos. De esta manera, podrán subir archivos al campus con diferentes formatos, PDF, Word, PowerPoint, y Excel para que los alumnos los puedan ver sin inconvenientes. Muchas gracias. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Subsecretaría de Educación a Distancia.